En una reciente declaración, el Papa Francisco volvió a afirmar que sin Jesús la Navidad está vacía. Una declaración que da escalofríos y que resume a la perfección la tentación totalitaria del catolicismo que pretende identificar la creencia en su dogmática como la única moral posible, relegando a los no cristianos a la vacuidad moral. De ahí el interés del catolicismo de reforzar el simbolismo católico en el espacio público. De hecho, la Iglesia Católica siente desasosiego con el carácter prófano de estas fiestas navideñas. Para ello, acude a criticar la Navidad como unas fiestas consumistas, mercantilistas, contraponiendo como virtud la fiesta navideña católica, centrada en la familia y la caridad. Y por eso denuncia el carácter mundano y hedonista de la Navidad profana, ya que es ese carácter precisamente quien lo aproxima al carácter pagano de estas fiestas ancestrales del solsticio de invierno. Por eso la Iglesia Católica siempre ha oído de aquellas manifestaciones profanas de estas fiestas y su interés en poner veneres católicos en todo tipo de espacios públicos, en escuelas, en ayuntamientos, en ministerios, en parques, y también está muy interesada en estas fechas en exhibir de forma humillante y hasta obscena la pobreza para de esta forma resaltar la caridad católica. En los países católicos, la Iglesia y sus tentáculos en las instituciones intentan identificar el Estado-Nación con la religión católica. Así lo hemos visto recientemente en unas declaraciones del flamante secretario general del Partido Popular, que identificaba a la nación española con el Belén, la Misa del Gallo y la Navidad católica, además de la Caza y los toros. Es esa es la identidad católica española a la que se deben de adaptarse los inmigrantes y los españoles no católicos. En general, los bloques políticos más conservadores suelen promocionar en los países del sur de Europa una identidad simbólica católica. En Francia, un Estado laico, los políticos neogolistas conservadores y los políticos del Frente Nacional, cuando llegan a Navidad, suelen reclamar instalar belenes en los ayuntamientos, siendo precisamente estos mismos políticos los que traman por quitar los hijabs a las niñas en los colegios públicos. El discurso nacional católico siempre conlleva un discurso xenófobo y también islamofóbico. La vindicación de la identidad cristiana de Europa está en el discurso de la mayoría de los políticos conservadores y populistas de la derecha en Europa. Pero veamos un hecho que ocurrió este mes pasado en nuestro país y que ilustra bien lo que decimos. En la dirección del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, en aplicación de un reglamento interno por el cual se prohíbe la publicidad religiosa y política en las estaciones de ferrocarril, negó la autorización para que la Orden San Juan de Dios pusiera unos morenes en varias estaciones de ferrocarril. Con motivo de esta negativa, el lobby católico se puso en marcha y en menos de 24 horas el ministro de Fomento tuvo que ceder, contrariando a la dirección del centro y al propio reglamento interno de esa agencia pública. Pero ni siquiera hace falta resistirse. Una gran parte de ...alcaldes, concejales, generales, capitanes... ...directores de institutos, de escuelas... ...comisarios de policía... ...y un largo etcétera de cargos institucionales... ...o funcionariales... ...instalan los belenes católicos por sí mismos... ...en los espacios públicos donde ellos, donde ellos gobiernan... a diferencia de lo que ocurre en Francia... ...aquí los tenemos de todo tipo de color político... ...sin embargo hay algunos alcaldes y alcaldesas... ...que sí han optado por la secularización de estas fiestas... ...como Ada Colau o tantos y tantas otras evitando que el espacio público se asocie a un simbolismo católico. Algunos ciudadanos, asfixiados por el simbolismo católico en una escuela o en cualquier otra institución, se han dirigido al defensor del pueblo en varias ocasiones, respondiendo a este siempre lo mismo. Se puede mantener el Belén católico porque es una tradición. Muy distinta la actitud, la que este mismo defensor del pueblo ha tomado con los lazos amarillos en Cataluña, que rápidamente los ha considerado una... ...invasión ideológica del espacio público. Está en el nivel de bochorno que en ocasiones da vergüenza a los propios gobernadores de las instituciones. Así ha sido el caso que con motivo del comienzo del procesamiento a los presos independentistas en Cataluña... ...se ha retirado de la gran sala del Tribunal Supremo donde se seguirá este proceso... ...un enorme crucifijo cristiano que presidía esta misma sala... ...pero advirtiendo que se retira para su restauración porque se volverá a colocar una vez restaurada. Ahora esa sala de ese tribunal sospechoso, ya sin la cruz, parece más neutral, aunque no estamos seguros, que sea esta la opinión de los políticos que van a ser procesados.